Aunque haya sido por algún tiempo, ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte».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 Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Porque si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Al contrario, así como en todo os hemos hablado verdad, también resultó verdad el habernos gloriado con Tito acerca de vosotros. Y su cariño por vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Primer Libro de Crónicas Capítulo 3 Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito, de Ainoam, Jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit el quinto, Sefatías de Abital, el sexto, Itream de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses, y en Jerusalén reinó treinta y tres años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén, Simea, Sobab, Natán, y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Y otros nueve, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotam. Hijo de este fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías, y los hijos de Josías, Joanán su primogénito, el segundo Joasim, el tercero Sedequías, el cuarto Salum, los hijos de Joasim, Jeconías su hijo, hijo del cual fue Sedequías, y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Cenesar, Jecamías, Osama, y Nedavías, los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simei, y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Ananías y Selomit su hermana, y Azuba, Oel, Berequías, Asadías y Jusabesed, cinco por todos. Los hijos de Ananías, Pelatías y Jesaías, su hijo Refaías, su hijo Arnán, su hijo Abdías, su hijo Secanías, Hijo de zecanías fue Semaías, y los hijos de Semaías, Atus, Igal, Barías, Nearías y Safat. Seis. Los hijos de Neaías fueron estos tres, Elioenai, Ezequías y Asricam. Los hijos de Elioenai fueron estos siete, Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Anani. Capítulo 4 los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaad, y Jaad engendró a Umay y a Laad. Estas son las familias de los Soratitas. Y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Asel el Poni. Penuel fue padre de Gedor y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata. Padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Naara. Y Naara dio a luz a Ausam, Efer, Temeni y a Astari. Estos fueron los hijos de Naara. Los hijos de Ela, Seret, Jesuar y Etnán. Cos engendró a Anub, a Sobeba y la familia de Aarel, hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo: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 Los hijos de Senás, Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel, Atat y Meonotai, el cual engendró a Ofa. Y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Carisim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Hiru, Ela y Naam, e hijo de Ela fue Senás. Los hijos de Jealel, Sif, Sifa, Tirías y Azareel. Y los hijos de Esdras, Jeter, Mered, Efer y Jalón. También engendró a María, a Samai y a Isba, padre de Estemoa. Y su mujer, Jeudaía, dio a luz a Gered, padre de Gedor, a Eber, padre de Zoco y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bithia, hija de Faraón, con la cual casó Mered. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila Garmita y Estemoa Maacateo. Los hijos de Simón, Amnon, Rina Ben Anán y Tilón y los hijos de Isi Soet y Ben -Soed. los hijos de Sela hijo de Judá Er padre de Leca y la Hada, padre de Maresa y las familias de los que trabajan lino en Betasbea y Joasim y los varones de Coseba Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem según registros antiguos estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados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 Y habitaron en Beer Seba, Molada, Azar Sual, Vila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siklag, Cabot Azar Susim, y Saharaim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David, y sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimón, Toquén y Asán, cinco pueblos, y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación y esta su descendencia. Y Mesobab, Hamlek, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jeú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaía, y Sisa, hijo de Siphi, hijo de Alón, hijo de Hedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías.